Hola gente, siguiendo con la dinámica, esta era la idea que tenía para el vampiro bendito volumen 3, pero por pereza no lo dibujaré, así que aquí les escribo qué iba a pasar en ese volumen. Después de vencer a los licántropos que solo querían una forma de controlar su forma animal y a los campaneses que querían exterminar a los vampiros y ser la nueva raza dominante. Resulta que, hay una nueva amenaza, un viajero del tiempo llamado Ojo Moliardo, y dijo que iba a eliminar esta línea de tiempo, la historia estaba por ser reescrita, eliminándose la línea de tiempo pero el punto era que iba el padre a mostrarle los Thor's robots hechos de un asteroide llamado energía morfósica, traídos desde una isla en el pacífico llamada Distaun. Con el mismo iba a viajar en el tiempo a distintas épocas. Reconstruyendo los daños que había hecho Or Jorge, es un viajero del tiempo, se ve viejo con una mira constante inmóvil que asemeja decepción, viste un traje morado como la plata antiluna, no tiene mano derecha, en su lugar lleva un cetro hecho de plata antilunar. Parece ser de origen húngaro regresaron pero el tiempo aún no estaba los Zords se conformaban por cuatro Zords, el murciélago Zord, el lobo Zord, y dos Zords Autos, juntos formaban un megazord sencillo. Los pilotos eran el vampiro bendito, Sir, Carl y otro miembro de la orden así viajaron a cuatro distintas épocas, y regresaron pero el tiempo aún no era seguro hicieron unas modificaciones con lo cual los zords tenían tenía una versión mejorada el megazord de ellos se dividía en tres piezas las cuales convertían al murciélago en vampiro zord al Logozord en licantropo zord y al auto en un auto más grande formaba un megazord más fuerte y con cuatro alas a la par esos cuatro megazords podían evolucionar en zords acuáticos y zords voladores y así siguieron viajando el tiempo y se topaban esta vez con el propio Org moliardo que peleaba con su cetro de plata antilunar con el que podía detener el tiempo pero el nuevo poder de detener el tiempo del vampiro bendito lo hizo asustar y escapar de la línea de tiempo, pudiendo quitarle su bastón. Con el bastón terminaron en el planeta del tiempo, un planeta morado, donde vieron la inmensidad del multiverso en distintas líneas de tiempo que en principio pueden parecer ir en espiral pero se entrecruzan y dividen en diferentes partes el volumen terminaba con el vampiro bendito y compañía llegando a Ecuador y volviendo al Vaticano a pie y dejan el bastón del tiempo en los artefactos confiscados a Org Moliar.